Buenas tardes, Rosemary Tapia, Secretaria General del Programa Sociocultural Siembra de Lectores, además su escritora, les presenta el primer programa de Encuentro. Encuentro es un programa mensual para reunirme con todos los lectores, niños, jóvenes y adultos, para que sepan que una vez al mes ustedes pueden conseguir a su escritora su escritora va a estar lista para atenderlos, para ayudarlos, pero también saben que yo no hago tareas, yo los oriento, los ayudo a aprender, pero no hago tareas, ya ustedes lo saben. Bueno, hoy tenemos un programa diferente al año pasado, que hicimos en la pandemia, nosotros hicimos todos los meses, pero en diciembre suspendemos y yo les pregunté a los chicos, en enero y febrero quieren irnos no queremos descansar, pero yo me imagino que siguieron leyendo. Bueno, esto hoy tiene un programa. Hoy vamos a presentar la novela, déjenme ver aquí, la novela más querida de Grandes y Chicos. Y vamos, tenemos un video programado. Aquí para compartir pantalla, tenemos que poner aquí para que salga el sonido.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 todo ello nos lleva a profundizar que lo acontecido no es otra cosa que el desafío a nuestra capacidad de asombrar. Somos testigos de un milagro. Rosmarita, muchas excelente. excelente, Excelente. Déjenme pagar aquí el video porque quiero que los niños que estén presentes, si desean hacerle preguntas, a Julie siéntanse con la confianza, como cuando yo, me las hacen a mí. Ella es muy abierta y les va a encantar responderles sus preguntas. Así es que adelante, si desean preguntar, mientras tanto yo les voy a decir algo de travesías mágicas, mientras usted se anima. Travesías mágicas no pierde vigencia, y travesías mágicas para todos los niños. De cinco años a cien años, porque todos llevamos un niño interior. Ese niño interior jamás se deprime. Ese niño interior no guarda rencor. La mamá lo regaña, hasta llora, se limpia sus ojitos y en cinco minutos le dice cuánto la quiere. Ese es el niño. Entonces, cuando crecemos, vamos a perdiendo esa facultad de vivir el aquí y el ahora. El niño no se. Preocupa por lo que pasó ayer, ni por lo que va a pasar mañana. Él vive el momento. Y por eso que la mayoría de los niños son felices. Por eso que cuando yo veo a un niño triste, se me parte el corazón. Y busco culpables. Y casi siempre es la sociedad. O sus padres. Entonces, démelo. A los niños tenemos que darle todo el amor que ellos se merecen. Entonces, vamos a ver aquí si tienen la mano levantada. Recuerden que para mí todas las, todas las preguntas, los comentarios son válidos. De mí nunca van a recibir una crítica, ni una mala cara, nada, absolutamente. Ustedes tienen derecho a tener su opinión, aunque sean pequeños. Adelante, también a los adultos que nos acompañan, si quieren hacer un comentario, de cómo se sintieron cuando leyeron Travesías Mágicas. Yo sé que Ansel ya, Julie nos dijo, Julie está aquí dispuesta a responder sus preguntas. A Ansel, o a Aurita que también la leyó, adelante. Vamos a ver, yo sé que están medio tímidos porque todavía, todavía como que no se han acostumbrado al programa. Díganme, los que están conectados, ¿quiénes son estudiantes de la maestra Germán Gaitán de Batista? Yo soy un estudiante De, de, de Entra, la maestra Jet Mari ¿Qué, bueno. este, Soy estudiante mira. de la profesora Jet Mari Yo también soy Ajá, ¿vamos? Un, un estudiante de la profesora Jet Mari ¿Quién más? Yacique Gutiérrez ah, buenas, buenas tardes Me llamo Andrés Muñoz Y soy un estudiante de la maestra Jet Ajá, miren, aquí voy a mandar una, voy a mandar un, el enlace para ver si una persona desea entrar, porque está viéndolo desde desde las redes sociales. Que yo también soy un, un estudiante de Jetmar. Puedes entrar si así lo deseas. Yo también soy un estudiante. Entonces, ¿cuántos son de Jetmar? Jetmar es una maestra que desde de tercer grado promueve la lectura pero es con fuerza determinación compromiso, por eso que sus alumnos cuando llegan a sexto grado hubo un grupo donde estaba Gustavo Belloquín, que es tercero, cuarto, quinto, sexto y esos niños leían maravillosamente así es que comiencen a ustedes a leer para que vean, yo quiero saber los estudiantes de Yesmari de qué nivel en qué grado están Estamos en sexto grado. En sexto grado. ¿Anteriormente la maestra Yermari era maestra de ustedes o es la primera vez? Es la primera vez que es maestra nuestra. Ajá. ¿Ustedes anteriormente han leído novelas completas que les ha mandado la maestra? Eh, por ahora no hemos mandado ninguna por leer. Ah, bueno, pero con Jet les va a mandar, porque ella manda a leer novelas, no libros de tres páginas, no. Ella les manda a leer novelas y tienen todo un trimestre para leerla Y la mayoría la leen los primeros siete días. Bueno, ¿alguno de ustedes de la novela que presentamos quiere hacer alguna pregunta, ya sea a Yuli o a mí, Ustedes levantan la mano y yo les doy la entrada. Vamos a ver quién levantó aquí la mano. Ninguno. ¿Eh? No puede ser. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de travesías mágicas? Esta novela yo es así. Yo saben? sí, porque había leído un libro suyo. ¿Cuál leíste? Dime cuál leíste. No te acuerdas. Roberto, por el buen camino, ¿sería? Eh, ya le digo. Vamos a ver. Y no tienes como cámara, no importa, pero pueden encender las cámaras para conocerlo. Y cuando lo encuentren en la calle, decirle, él es Randy, el alumno de la maestra Yetmari. Eh, no la no encontré, pero creo que empezó a decir que Los Ángeles, algo así. Los Ángeles del Olvido, ya yo sé cuál es. Miren, yo quiero que ustedes sepan que Roberto por el buen camino tiene nuevo editor con nueva portada. El libro adentro es igual. Lo que le cambió fue la portada y la editorial que ahora es distexta. Si ustedes no encuentran la novela, si escuchan a algún compañero, ustedes saben que yo pongo mi número. Anótense, ustedes tienen mi número porque están registrados en mi grupo. 6980 7972. 6980 7972. Si no tienen mi teléfono, me mandan un WhatsApp para yo ponerlos en el grupo de encuentro y mandarles la tarjeta de invitación. Yo sé que ahora los invitó la profesora Yedmai, pero para yo invitarlos y mandarles la tarjeta. Vamos a ver, yo sé que van a ser muy buenos lectores. Sí, Julie, tú quieres hacer una cotación especial de Travesías Mágicas con mucho gusto. Con mucho gusto, escritora. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, más que nada me voy a referir a algo generalizado para todos ustedes. Pienso que la pluma de la escritora Rosmarie Tapia va más allá de contar una historia. Sus herramientas desde el inicio de su carrera como profesional de la escritura son su palabra y compromiso. Travesías Mágicas nos invita a no perder el contacto con la inocencia, que es el reflejo de nuestro niño interior. Enriquecer nuestras vidas y evolucionar hacia nuestro ser y transformarlo. Y sin duda, si me puedo quedar con alguna de las citas más importantes del libro que hace un llamado a, todo, a todas las temáticas expresadas por la escritora, sin duda sería esta. Trata de alcanzar tu mente y cuando la luz ilumine tu interior, tú serás capaz de caminar a través del sendero de la vida, sin temor, sin incertidumbre, sin dolor y con la madurez necesaria para resolver todos tus conflictos. Porque si no lo haces, se apoderará de ti un sentimiento de vacío y el mundo se transformará en un desacierto y la vida en una lucha vana. Tienes que dar el salto y ser capaz de apuntar tu propia vida. Perfecto. Es una de las citas que más me gustó del libro y que resume prácticamente todas las temáticas que toca la escritora en un punto clave del sentimiento del ser humano. Gracias. Cómo no, gracias a ti. Excelente forma de interpretar no solo la novela, resumirla en una cita. Eso no es fácil. Y a, a ver, mis niños, ¿quién quiere preguntar algo? No tengan pena. Ustedes saben que yo los voy a tratar con mucho cariño. Vamos a ver quién levanta la manito o participa directamente. Acuérdense que la profesora Yetmari los está viendo por Facebook, así que les puede poner buena apreciación a los que participan. Adelante. Bueno, mientras se deciden, yo les voy a contar cómo surge Travesías Mágicas. Travesías Mágicas surge de un artículo que yo escribí en el periódico. En una ocasión yo le dije a Raulito, que tenía cinco años, tú sabes que yo te quiero mucho. Y me dijo, no, tú me lo has dicho. Digo, no, pero te lo he demostrado. y se tienes que decirme. Porque para que yo lo sepa, tengo que escuchar. Y yo escribí un artículo, lo que los niños nos pueden enseñar. ¿Qué nos pueden enseñar los libros? Los niños, a expresar el amor. Ustedes no ven que un niño a cada momento te dice cuánto te quiere y te quiero mucho, los niños son muy cariñosos y no podemos permitir que pierdan ese, ese grado de inocencia, como nos dice Yuli, porque cuando el niño pierde, pierde su niñez y comienza a ser un adulto desde edades muy tempranas. Bueno, aquí creo que tenemos a Aura Ah, Rosemary, buenas. Buenas, adelante. Qué interesante, me parece muy interesante, más que verano, Travesías Mágicas. Lo leí realmente, esto lo leo porque trabajo con niños en consultorio pediátrico y es una historia que manejo y me gusta y vemos que estamos ante un mundo cibernético muy poderoso, donde Travesías Mágicas nos recuerdan, ¿no? Que todavía existe el diálogo, la fantasía entre los niños. Es un, niño que yo, es un libro que recomiendo leer porque es un, li un libro que nos transporta al mundo eh, de la aventura, al mundo de, de contarse, de las confesiones. Eh, es divertido. Eh, a través del juego, en el conversatorio de niños con adultos, allí imaginamos cosas. Los niños tienen amigos imaginarios, y nosotros también los adultos tenemos eh, cosas imaginarias, así que yo recomiendo ese mundo de travesías mágicas, y yo sé que van a quedar eh, atados, encantados, con Travesía Mágica. Yo quiero decirles que Aura Méndez de Canova es la coordinadora de COCLER del programa sociocultural Siembra de Lectores con sede en Aguadulce. Además es poeta, ganadora del premio Arcilia Ramos de Argote que es poesía infantil también hace cuentos para niños y poesías para adultos. Así que para que la conozcan, hoy están conociendo una crítica literaria, analista de literatura, están conociendo a Aura Méndez de Canova, y aquí tenemos otro escritor para ver si está con nosotros Ansel. Ansel, él es escritor de cuentos, fue mi editor de La Raíz de hoguera. Yo no sé si Ansel puede participar aquí. Vamos a ver, Ansel. No sé si tiene la computadora. Ansel tiene aquí como... Aquí. Ya, adelante. Hola, Rose, definitivamente que no solo travesías mágicas, sino mucha de tu obra tiene una conexión directa con los niños. Esa es una de las razones por la cual es el 80% de tus seguidores son, son niños y adultos que que le lee desde niño. entonces la la observación que hizo que hizo la la joven eh, me pareció muy atinada, parece muy atinada y considero que que de por sí el mensaje el mensaje ese de nunca dejar de soñar, ese mensaje de creer que la vida puede ser mejor siempre está entre líneas en cada una de las palabras que sale de ese libro Así que Tremenda obra y te felicito porque mira que ha transitado el tiempo, esa obra tiene su buen par de años y aún está bien, así que ese es mi aporte. Me parece muy bien, me parece muy bien. Aquí yo creo que a Yuli se le cayó la señal, si sí, estoy lista para ingresarte. Vamos a ver aquí, vamos a admitir a Yuli, sí, ya. Gracias Ansel por tu comentario. Yo conozco a Ansel desde hace muchos años, desde que inicié en la literatura, porque nos conocimos, él leyó Caminos y Encuentros, y después él trabajaba en Alfadil, una editorial venezolana que, o sea, editó mi primera edición de La Raíz de hoguera Bueno, vamos a ver aquí los niños. Juli todavía se está uniendo. Sí, comienza, mi amor. Sí, adelante. Cuando usted va a escribir un libro, ¿qué es lo, qué es lo que más se enfoca al escribirlo? Eh, Randy, ¿tú no tienes la cámara activada o no puedes? Bueno, me imagino que no puede activar la cámara. Para mí lo más importante es el detonante del tema. El tema llega a mí, déjenme, déjenme que está tratando y no puede entrar, Julie. Está, de, está molestando el internet. El tema para mí es lo más importante. Vamos a verificar si Juli entró dando vuelta. Bueno, ahí entrará. El tema. Porque, sí, gracias. Sin el tema no es, es imposible hacer una novela. Tienen que tener primero claro el tema. Vamos a suponer, Travesías Mágicas, el tema es Raulí la relación de Raulito con su tía, que no ha perdido la capacidad de sentirse niña, su amigo imaginario, ese es el tema. En Roberto, por el buen camino, el tema es la delincuencia juvenil. En un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, es el bullying. En el arcoíris sobre el pantano es cómo se incluye a un niño con autismo. Entonces, Todas las novelas uno tiene que tener como escritor bien claro el tema. Una vez que uno tiene el tema claro, uno tiene que hacer una estructura, como una casa que tú haces pones los pilares. El, un pilar es el narrador, los personajes, las escenas, y vas poniendo los pilares para construir la gran novela. El título puede llegarte al principio, puede llegarte al final. En la novela que estoy haciendo, me llegó al final. Como tres días antes de terminar la novela. Lo mismo que no hay trap Hay novelas como el murmullo de la sombra que me llegó antes de hacer la novela. Entonces, esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es de escritor. Vamos a ver si otro de los niños... Aquí está Andrés. Adelante, Andrés. ¿Cómo los escritores se inspiran a hacer un libro? Bueno, eso depende de cada escritor. Yo tengo que tener, primero que nada, tranquilidad, paz los para poder desarrollar un tema, para que la inspiración llegue. Entonces yo me pongo a trabajar. Hay gente que dice, yo me pongo a escribir cuando la inspiración me visite. Yo les tengo una mala noticia, la inspiración no visita los parques. Tienes que ponerte a hacer una estructura, a imaginarte, a, a tomar notas, a hacer una lluvia de ideas, y cuando estás sentado trabajando, la inspiración se posa en tu hombro y te habla al oído. Entonces, aquí es como me inspiro yo. Estamos, ¿En sus su novelas se toca algún tema serio? Todos son serios. Está el, la delincuencia juvenil, trabajo infantil, violencia doméstica, el bullying, el niño con autismo, el mundo mágico de los niños. Todas, todas tienen temas contundentes. Están las novelas políticas, que esa la leen más bien los adultos. Entonces, en el murmullo de la sombra está el miedo a estar solo y el miedo a la muerte. Son temas fuertes, profundos. En la noche oscura está el embarazo en adolescente. Todos los temas de mi narrativa son fuertes, contundentes. Aquí está Julie, adelante Julie, que levantó la mano. Escritora, sin duda... Para todos los lectores ha sido una sorpresa para todos nosotros el ver todos los aspectos futuristas, visionarios que usted menciona en la novela Travesías Mágicas. En lo personal a mí me gustaría saber cómo llegó esa visualización, esa inspiración para esos aspectos futuristas que hasta la fecha es que se dan Mira, por lo menos lo del, del el metro, yo, iba, yo estaba haciendo Travesías Mágicas, yo iba manejando. Se me colocó un diablo rojo adelante y un diablo rojo atrás. Y yo dije, aquí soy el emparedado." Fue una, una trifulca, yo no sabía por dónde salir. Cuando yo llegué a la casa, digo, yo voy a hacer que los diablos rojos desaparezcan. Yo voy a poner un metro. Pero ¿qué pasa? Que yo tenía que ponerlo en el futuro porque nadie había hablado de metro en Panamá. Yo hice la novela en el 2001, la publiqué en 2002. Y esto se pongo en el 2014 y da la casualidad, porque no hay casualidades, la profecía de que en el 2014 eh, se inaugura el metro. La otra no me acuerdo porque he hecho tantas predicciones, la otra cuál es, Julie, yo, sé, yo me acuerdo bien la del metro. Julie, para ver qué se hizo, Julie, se le cayó de nuevo, no puede ser. Julie, ¿tú te acuerdas de la otra predicción? Vamos a esperar que Julie. Yo no sé si está molestando el, el internet. Los fraudes electorales que se dan constantemente en las elecciones. Los fraudes, los fraudes, fraude, eso es de lo más cómico porque yo hice en la novela monté una escena de fraude que después un amigo mío me dijo: Romery, estás dando malas ideas porque acaba de pasar lo del fraude. Entonces yo dije: No, eso es, eso. Se llama visión remota. Hay personas que tienen la facultad de ver más allá fuera del tiempo. Yo lo hice con Agenda para el Desastre, cuando el sindicato que estaba en la novela son detenidos masivamente, 252 años después, como dos años después, me llama una amiga mía y es que ay, detuvieron, pero son 250. Yo le dije, contaron más, y ella de verdad, yo la estaba vacilando. Así es que yo también he hecho predicciones en otro tipo de novelas que después pasan. Y Ariel Barría, que era mi editor, me decía, muéstrame tu bola de cristal. Aquí hay un niño que estaba con la manito alzada. Fiel, Fielme, adelante. Haga su pregunta o su comentario. Cuando escribió mujer en Fuga. Ah, usted es de Grandes Ligas. ¿Qué me vas a preguntar de Mujeres en Fuga? Ah, ¿cuándo le escribí? ¿Cuándo la escribí? Creo que en el 2009, pero si ustedes me hacen un examen, ya yo tengo 27 novelas porque la de este año está lista, de, yo me acuerdo de Camino y Encuentro fue la primera y de las que vinieron, las que están en el medio es más difícil, porque yo iba haciendo una detrás de otra, porque recuerden que yo tengo dos fundamentos en la litura, literatura, pasión y compromiso. Yo no paro. Adelante, vamos a ver aquí el próximo que haga la pregunta. Creo que fue 2009. Después verifico. Adelante, ¿quién iba a hacer la pregunta? Voy a ver qué hora es. No, todavía tenemos tiempo. Adelante. Bueno, Ros, yo quiero dejar este, una conclusión de Travesías Mágicas. Sí, perfecto. Mi conclusión es que la obra se desarrolla con dos personajes que cautivan, Raulito y su tía. Eh, que ellos conversan ese mundo fantástico, ese mundo mágico de aventura a través del juego y que ese tipo de conversación ¿no? estimula al niño a leer y nos induce a nosotros los adultos a, a seguir esa línea de Raulito con su tío porque estamos en un mundo muy, muy avanzado de la televisión, de la tecnología y tenemos que volver al niño y la conversación divertida. Ese es mi mensaje. lo, muchas gracias. Yo recuerdo que cuando yo terminé Travesías Mágicas, Raulito apenas estaba en primer grado y yo le leí la novela. Me hizo leer 90 páginas seguidas. Yo estaba ya ronca. A los niños que todavía no leen, los padres pueden leerle la novela. Vamos a ver aquí Andrés y después Julie. Muy buenas. ¿Cuál fue su primera novela escrita? Caminos y Encuentro, que la escribí en el 2000, gané mención de honor en el concurso Ricardo Miró y la publiqué en el 2001. Esa fue mi primera novela. Para ver quién más quiere participar aquí, vamos a ver. Recuerden que pueden hacer preguntas, pueden hacer preguntas, comentarios. Yo quiero preguntarle a los niños de... De la maestra Yetmari, todavía no les han asignado una novela o ya les asignaron una novela. No, todavía no, maestro. Todavía ah, no. bueno, ustedes digan a la maestra Yetmari para ver si les asignan travestías mágicas. Te van a divertir, ya ustedes han oído. En el eh, canal de YouTube pueden buscar promoción de travestías mágicas. Y sale Raulito cuando tenía cinco años y decía, ahí está el niño que dibujé en el papel, porque él dibujo un niño, se rompe el papel y sale Gabrielito. Adelante para ver, dos niños levantaron aquí la mano. Y Julie, vayan uno a uno, así, uno, dos, tres. Adelante. Julie, comienza tú ya que los niños están más, un poquito más lentos. Es una reflexión para los niños. Creo que es importante que en travesías mágicas puedan despertar ese aspecto de lo que es la investigación porque usted toca aspectos históricos en la novela tal como el incidente del polvorín y también eh, creo que otro es conocer al poeta Gaspar Octavio muy importante literato de nuestro país y que si no lo conocen pues pueden buscar información acerca del acontecimiento y de la persona que fue el poeta eh, me parece pues un dato muy relevante e investigativo, aparte pues de la cultura que se va desarrollando a lo largo de la novela también el aspecto de la vestimenta, lo que se utilizaba en ese tiempo, los medios de transporte, todo ello contribuye pues al aspecto histórico que se puede resaltar para que los niños pues lo puedan invitar. Cómo no, gracias Juli. Yo recuerdo que uno de los pasajes que más se rió Raulito es cuando van en el pasado y pasan por calle 13 y van en coche y entonces le dice a, a la abuela de la tía Memi Tota, dice que hay por aquí vivía mi, mi abuela, vamos a visitarla, dice tu abuela todavía no ha nacido porque en el año que pasaron ¿no? todavía la abuelita Raulito no había nacido dice el, el cochero espero que tus pasajeros no estén locos porque cómo iba a visitar a una persona que no había nacido la novela tiene humor y les va a gustar mucho por otra parte vamos a ver aquí qué otro niño quería participar Andrés ¿Cuál fue la novela más difícil que que escribió? La raíz de lovera y la que estoy escribiendo ahora pero no quiero dar Datos sobre la novela, porque ya la estoy terminando, pero la novela que estoy escribiendo ahora ha llevado mucha investigación. Durante la pandemia yo investigué por más de un año, porque es un tema muy difícil, pero yo lo trato de investigar y poner lo más sencillo posible para que el lector lo pueda comprender. Pero eso es una sorpresa. Pero La Raíz de lo era otra novela que sentimentalmente me costó a mí fue Vida de Compromiso. La vida de mi madre, ya fallecida, pero una mujer tan amorosa, tan comprometida, una maestra ejemplar. esta sentimentalmente fue difícil. Vamos a ver quiénes más tienen la manito levantada. Aquí a Caleb, que todavía no ha participado, y después Randy. Caleb. ¿Cuál fue la novela que ha hecho su novela más popular? Roberto por el buen camino, 103.500 ejemplares editados. Para la próxima vez, si la computadora no les funciona la cámara, háganme el favor de que les arreglen la cámara, o si no, por el celular, porque yo quiero conocer. Así como ustedes me conocen a mí, yo quiero conocerlos a ustedes. Así que ya saben, para la próxima activan la cámara. Y si ahora en estos momentos la pueden activar, la activan, yo soy Andrés, yo soy Randy, yo soy Caleb, entonces la activan la cámara, porque a la mayoría no lo he visto. Realmente, no sé ni cómo se pronuncia. Adelante, si pueden conectar la cámara, háganlo. Hasta que yo tengo esta novela. Ah, Roberto, por el buen camino, y tienes de la primera edición, wow, qué bueno, se ve que la has cuidado mucho. Me alegro mucho. Vamos a ver aquí quién más tiene. Randy, ya realmente. Entonces, Andrés. Adelante. ¿Cuál es su nombre? Dígame ahora que tiene la carita, que lo conocemos. ¿Cuál es tu nombre? Eh, mi nombre es Randy. Randy. Bueno, ya conozco a Randy. ¿Quieres hacer alguna pregunta o era solamente para que te conociera? No, era para preguntarle que, cuál fue la novela más profunda que usted escribió. Vida de compromiso, sin lugar a dudas. La vida de una maestra y sus estudiantes. Es una novela muy conmovedora, muy profunda. Vamos a ver quién más quiere hacer una pregunta y ver si muestra la cara. Andrés. ¿Cuál fue la novela más feliz que ha escrito? Travesías mágicas. Esta es una novela divertida, una novela que a ustedes les va a encantar, es como si estuvieran jugando. Una vez un niño le dijo al papá que la leyera y dice, papá, ay, no, yo no voy a ver novela de niño. Y dice, no saben lo que te estás perdiendo. Dice el señor que él la leyó y en la noche se sentó con su hijo a contarle la historia de su abuelito. Vamos a ver, ya los he conocido, los que no conozco abren la cámara y se presentan. Adelante, vamos a ver, vamos a ver cuánto falta. Para que se apuren un poquito, faltan 10 minutos. Así que vamos a ver, aprovechen esos 10 minutos. Vamos a ver aquí, levantaron la mano algunos. Si a Omani, no, yo no sé si tienes la cámara para conocerte, yo voy a dictar la. la bueno, la profesora se va a dar cuenta quiénes asistieron porque participaron Aunque ya digan su nombre Para que la maestra Germani vea Vamos a ver aquí Andrés ¿Cuál, a... fue, ¿Cuál fue la novela más graciosa que ha escrito? Yo creo que Niña Bella Porque la señora era de Monagrillo La capital del humor Ella cuenta que la vecina Tenía un patio lleno de árboles brutales Y que tenía un letrero que decía perro manso, vieja brava, y nadie se metía a robar una fruta. Y la novela tiene varios chistes y a ustedes les va a gustar mucho. Vamos a ver aquí Andrés y Caleb, son los que más han participado, vamos a ver quién más, A30, a Isbel, ella que no ha participado, no sé si es A30, este es el celular, tiene que participe que no ha participado, amor. ¿Cuál es la novela más fácil que ha hecho? Niña Bella, eso no hay duda. Aquí pone a Ansel que La raíz de la hoguera es un paseo por Italia en tiempos de la Santa Inquisición, donde las mujeres que se atrevían a pensar diferente eran tratadas como brujas. Es una novela que él recomienda muchísimo. Ahí puso en el chat. Vamos a ver aquí. Hay varios que levantaron la mano, pero voy a darle... Ah, aquí, A30 de que ella no ha participado, adelante, hay ah, algo muy importante que dice Aguramentes de Canova ahorita, que me felicita por ser designada entre las 25 mujeres panameñas influyentes en la labor de la literatura, el que quiera votar por mí me escribe al 6980-7972 y yo le mando el enlace, vamos a ver yo quiero que aquí participe Lishbert, porque no ha participado. Adelante. Y después participan los demás. Y si no, bueno, ustedes sigan así en, en fila. Si a si si Nomi si no tampoco ha participado. Los que no han participado, participen, que se nos está acabando el tiempo. Adelante. Una pregunta. ¿Cuál es la profesión para ser una buena escritora? Bueno. Cualquier profesión, no es que tienes que ser especialista en la lengua, tienes que ser lector Y aprender por tu cuenta o con un curso creación literaria Y tienes que tener compromiso, escribir todos los días ¿Quién participó? ¿Qué nombre tiene? El que hizo la pregunta, ¿cuál es su nombre? Yacine Gutiérrez Ajá, perfecto, para que la profesora que lo está viendo se dé cuenta de que participaste entonces, los que no han participado, a Lisbeth, ¿por qué no participan? Y ya pues, siguen los demás y ya terminamos. Vamos a ver. Y si no, sigan ustedes, uno detrás de otro. ¿Cuál fue su novela que la ha hecho más llorar? Vida de Compromiso, pero es mi novela que yo amo. Es mi novela preferida. ¿Qué ¿Cuál otra? fue? Sí, ¿Cuál, ¿cuál, es la la... ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Que tú no habías participado. La... Dígame, la persona que el joven que participó en antes que iba a hacer una pregunta, ¿cuál era? Yo no sé si se le cayó el internet, no había participado. Adelante. No, adelante la persona que iba a participar, que le pregunté el nombre y se fue. Adelante. Bueno, sigan los demás mientras se decide. Eh. ¿Alguna novela suya está enfocada a, a algún país? Sí, tengo en Italia, La raíz de Loguera y el crepitar de Loguera. Tengo La noche oscura Barcelona y las demás todas Panamá. Hay una también que se va a Honduras, pero casi todo mi escenario es Panamá. Vamos a ver aquí. Quiero ver Caleb. Y había una chica, yo no sé si Xiaomi, y a o mí para ver que no ha participado los que han participado denle en oportunidad ya en estos últimos minutos tenemos tres minutos a los que no han participado recuerden que yo voy a estar todos los meses en un programa semanal en el programa semanal ustedes van a tener que chatear pero ustedes son los reyes y las reinas del chat entonces vamos a ver aquí Ashley, Ashley, yo creo que ya está, Sol, solicitar, reactivar audio, a lo mejor nos puede reactivar el audio, puede ser eso. Bueno, vamos a ver, bueno, dos preguntas más, al que se atreva, al que entre primero y ya cerramos. Acuérdense, yo creo que vamos a escoger el día hoy aquí, va a ser jueves. A las 4 de la tarde. ¿Ustedes tienen jornada de la mañana o de la tarde? No la mañana, mañana? mañana, mañana. Bueno, entonces pueden participar. El otro jueves voy a estar, yo les voy a mandar, mándenme al 6980-7972 el teléfono donde yo los puedo contactar. Y yo les mando el enlace. Ustedes, alguno ha entrado a mis redes sociales, a mi canal de YouTube, a Facebook, allí tienen que participar. Voy. Um, una pregunta, ¿cuál fue la novela que la ha hecho reír y que la ha hecho más feliz? Yo creo que para, es una contradicción. La que me hizo más llorar me hizo también reír, que es vida de compromiso. Es una novela que tiene de todo. Entonces, aquí ya ahora sí tenemos que cerrar, a menos que quiera participar una persona que hasta ahora no lo ha hecho. Maestra, sí. eh, ¿qué fue su inspiración para empezar a escribir? Mi inspiración fue mi profesor de tercer año de español, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Cuando nos enseñó creación literaria, yo dije, yo voy a ser escritora. Gracias a él, yo soy escritora. Por eso pónganle mucha atención a sus maestros y a sus profesores. Ahora me despido, esa era Alice que la tengo yo anotada aquí. Me llamo Mary ¿Cómo te llamas? Mary. Mary. Eres casi tocada, Mary. Mary. Mary. Mary. Mary. Mary. Y el apellido, tu apellido. Bueno, te digo Mary. Bueno, entonces, hasta el próximo mes y recuerden que el jueves es por las redes sociales. Ustedes me pueden mandar 6980-7972 dice, yo soy Andrés, yo soy Calé. Yo soy, déjame, aquí hay varios que participaron, Rienne, Adrián, Angie, ustedes me pueden poner todos esos y yo los pongo en la lista para avisarles y les mando el enlace, que le dan clic y ahí participan. Vamos a hacer todas las semanas, los jueves y una vez al mes el sábado. Voy a, el número de nuevo, anoten 6980-7972. 6980-7972. Bueno, me despido. Un fuerte abrazo. Lean mucho y nos vemos muy pronto. Gracias a la participación de Julie Butek, de Aura Méndez de Canova y de Antel Díaz, que han sido los adultos, que han compartido con ustedes, niños. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Rose. Cuídate mucho y los chicos, que lean mucho. ¿Cómo no? Hasta la otro me vez. pregunta cuántas novelas. Tengo 26 y la número 27 ya está lista. Les avisaré cuando sale. Chao.